Amigos, ¿cómo están? Sabemos que se acerca la fecha de San Valentín. Muchas personas aprovechan dar obsequios en esta fecha tan especial. Espero que esta cajita que les voy a enseñar les sea útil. La hice con una forma de cámara en la parte frontal. Y recuerda que puedes colocar el obsequio, los chocolates, lo que desees en esta parte. Bueno, vamos entonces a ver cómo se hace esta cajita vamos a cortar un cuadro de cartulina negra de 34 centímetros por 34 centímetros esta cartulina la consigues en la tienda de dólar es una cartulina de espesor grueso ideal para hacer este tipo de cajas y en sus cuatro lados vamos a medir 9 centímetros entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer lo que siempre he hecho que es repasar las líneas para doblar más fácil vamos a hacer estos quiebres y vamos a cortar así aquí estoy haciendo la base vamos a armar así esto lo vamos a pegar con silicona líquida vamos a cortar para la tapa un cuadro de 28.2 x 28.2 cuando digo 28.2 es así, 28 y contar dos rayitas ¿por qué 28.2? porque esta va a ser la tapa y la tapa siempre debe ser más grande que la base, un poquitico más grande que la base bueno, en sus cuatro lados vamos a medir 6 centímetros y vamos a hacer lo mismo a repasar las líneas, claro está que si vas a medir y no quieres repasar puedes doblar así, así. pero a mí me gusta más repasarlas amigos recuerden compartir este video con sus amigos y también hacer comentarios, porque veo que no hacen comentarios, veo que los videos no están obteniendo visualizaciones como las que uno quiere. Y les digo que esto desanima demasiado, vuelvo y les digo, hasta el punto de que uno ya, pues, ya no quiera como seguir subiendo videos, no sé. Voy a probar a ver cómo me va con estos videos de San Valentín, para mirar a ver qué decisión voy a tomar acerca de este canal. Y vamos a armar así la tapita. Nos quedaría así. Vamos a medir la tapa a la base. Y nos quedó súper bien, o oh, me quedó súper bien. Bueno, ahora vamos a decorar. Vamos a decorar esta parte frontal y esta parte súper bueno para decorar puede utilizar estos papeles de colores esta mide acá 4 centímetros que viene a ser así para pegar acá en esta parte 4 centímetros por 14 y este círculo que mide 6.5 centímetros, 6.5 vuelvo y les aclaro es por decir algo así 6.5 bueno entonces vamos a tomar este cuadro vamos a redondear estas partes Vamos a redondear estas. Bueno, ahora voy a utilizar un tubo. Este es un tubo de servilleta. Vamos a medir acá 4 centímetros y acá un centímetro. Y vamos a cortar esta parte. Vamos ahora a cortar hasta acá, hasta el centímetro que les dije que midieran. Vamos a hacer así piquetes. Vamos a doblar así. Para que doble así más fácil podemos repasar con el lapicero sin tinta esta línea. bueno acá lo que hice fue cortar una, una tapita para esta parte se había podido pegar antes de forrarla pero le voy a colocar otro papelito para decorar entonces por eso lo hice así vamos a, a repasar así con el lapicero esta línea con el lapicero sin tinta y vamos a hacer piquetes de nuevo Claro que la, la corté muy, muy pequeñita, la pueden cortar más grandecita dejando más o menos 5 milímetros en los lados del círculo, o sea en el borde. Esto se hace más fácil con silicona caliente. Vamos a pegar así. Como quedó tan pequeñito me voy a demorar aquí mil años como dice mi nieta voy a tomar una tirita es otro azulito y voy a pegar acá bueno vamos a tomar un pedacito o una parte de cartulina vamos a pegarlo en el centro bueno para esta parte superior corté esta ruedita en cartulina negra lo que van a hacer es van a dibujar la parte del tubo así esta parte del tubo entonces la van a dibujar y la van a cortar más grandecita un poquito más grandecita y listo, ya lo que tiene que hacer es cortar así cortar cortar el círculo listo bueno, vamos a pegar acá bueno acá ya la apliqué silicona líquida voy a dejar acá que vaya secando un poquito y voy a tomar un marcador y voy a delinear esta, este círculo igualmente voy a delinear esta parte voy a pegar acá en este lado Bueno, creo que de secar mucho esto. Vamos a ver. Vamos a pegar acá. Vamos a hacer presión para que pegue. Hacemos presión para que pegue bien. Voy a delinear el corazón. Y vamos a delinear así. Lo pueden hacer con una raya o así con, con rayitas voy a tomar una fotico animada y una partecita de cartulina negra entonces a esta partecita de cartulina negra voy a cortar y voy a hacer acá como cuadritos con este color ahora sí vamos a pegar la foto bueno así este, este corazoncito casi no se ve voy a repasarlo más Bueno, y faltaría delinear esta vamos a aplicar silicona para pegar a la cajita y vamos a pegarla solo acá en esta parte así así que no me vaya a pegar voy a quitar la tapa mejor que pronto se me pega porque apliqué más acá entonces entonces la vamos a pegar así como la diadita bueno así quedaría ya pegadita vamos a colocarla a ver si sí. miren como queda de bonita creo que es una idea muy bonita para regalar ahora el 14 de febrero bueno ahora para esta parte superior vamos a cortar un cuadro de 13 centímetros por 14 centímetros esta sería para la parte superior vamos a escribir un mensaje recuerden que el mensaje es el que ustedes deseen voy a redondear estas partes o le hacen la forma que ustedes deseen o lo dejan así como quieran voy a acercar la cámara y vamos a escribir entonces el mensaje con marcador de punta fina o punta delgada vamos a hacer a delinear dentro de las palabras vamos a delinear esta así por fuera esta palabra amor Y ahora vamos a hacerle punticos, pueden hacerle punticos, corazones, con marcador negro, más dulcecito, vamos a hacerle esta sombrita. Y ahora vamos a hacer unos punticos así. Vamos a resaltar así esta parte. Bueno, nos quedaría así. Acá lo que hice fue pegar corazoncitos. Voy a pegar uno en esta parte. Y voy a delinearlo por dentro. Creo que se ve más bonito así delineándolo. No, aquí me quedo así porque la mano no me dio para, para delinearlo bien. Vamos a quitar la tapita. Por acá tenía un poquito de papel seda. Vamos a aplicarle. en esta base se van a colocar ocho chocolatinas, chocolates y listo así nos quedaría ya la cajita miren qué bonita amigos esto ha sido todo espero que la cajita les haya gustado a mí personalmente me encantó el resultado espero que compartan el vídeo para seguir animándome a subir vídeos no olviden suscribirse y regalarme un like. Hasta la próxima.